Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. me disculpo para, bueno, quizás en el Día del Amor usar un poquito de la confianza y prescindir a la hora de hablar mientras mis compañeros en la mesa se cubren con el tapabocas, poder hablar de una obra de amor para los que saben querer. Fue un hito en la historia de la ciencia y la medicina cubana el pasado septiembre, el anuncio de que ya había, y posiblemente o casi seguramente los primeros en el mundo, ya había en Cuba una vacuna pediátrica contra la COVID-19. Eh, comenzaron los ensayos clínicos, comenzó todo el proceso de aceleración cuando se, utilicé, se aprobó el uso de emergencia. Y bueno, esta historia está por contarse todavía. Tengo el placer de que me acompañen hoy en un día tan especial para todos, el Día del Amor y de la Amistad, personas que tienen que ver con ese hito de la ciencia y de la salud cubana. La doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, muchas felicidades. La he visto llorar, sufrir y reír cada vez que un niño sufre o se alegra o se salva. El doctor Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas, eh, una estrella de la ciencia por donde pasa, ahora lo reconocen ya, así hemos tenido eh, la suerte de que los programas de televisión también sirvan para presentar el talento cubano que ha hecho posible estas alegrías y la doctora Verena Mucio González otra estrella de la ciencia cubana, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Felicidades también a ustedes enamorados de la vida y enamorados de sus profesiones que ayudan a los demás a vivir con salud. Estamos iniciando esta mesa redonda, una obra de amor para los que saben querer, ¿quién no sabe? ¿Quiénes son los que saben querer? José Martí lo dijo, los niños son la esperanza del mundo, los niños son los que saben querer. Comenzamos ya nuestra mesa redonda y lo hacemos acercándonos al sentimiento tanto de los niños como de sus padres para hablar de lo que significó para ellos la vacuna pediátrica. Bueno, entramos ya en diálogo con nuestros invitados en el estudio, en la Mesa Redonda, con la doctora Lisset. Yo decía que la, la sentí, la entrevisté muchas veces, aquí en este estudio, pero también en la radio. La misma, la sentí llorar, que la sentí reír cuando las noticias, según evolucionaban las noticias de la COVID en los niños, que llegaron a ser bastante graves y preocupantes. Recuerdo cuando se habló de los picos en, la, en los niños y el peligro que, que venía. Lice, hablemos un poquitico, antes de que apareciera la vacunación pediátrica, ese momento de luz para ustedes, cómo fue el impacto que se creyó alguna vez que no iba a ser así de la COVID en los niños. Bueno, bueno. Estás invitada a quitarte el naso buco si quieres. O bueno, si no. yo eh, con gusto me lo quitaría, pero voy a darle un mensaje de amor a, a los niños en este caso que recién leía y decía ¿no? que los niños a veces decimos como que no nos hacen muchos casos, pero nos imitan mucho. Con gusto me lo quitaría, pero eh, voy a hacer acopio a, a, a ese sentir. Es un placer compartir con, con ustedes esta tarde de la Mesa Redonda en el Día del Amor y la Amistad, y en lo personal para mí es un regalo. Es un regalo porque usted me ha entrevistado en días eh, significados de mi vida, en días importantísimos de mi vida, y hoy es uno de esos días. Y compartir la mesa con el doctor Vicente y con la doctora Verena, que realmente son los responsables de que los niños hoy eh, son los responsables ¿no? de sus equipos de trabajo, de que los niños hoy pues sonrían y disfruten el Día del Amor y la Amistad con una, con una visión distinta. La pandemia para la pediatría, hemos dicho en otros espacios, que constituyó un reto importante. aun cuando el mundo no avisoraba que la población pediátrica fuese una población que fuese a ser eh, sometida de alguna manera por los impactos negativos de la infección por este virus, nuestro país tuvo a bien prepararse. Y el primer caso pediátrico se diagnosticó, igual lo hemos dicho en varias intervenciones, el 21 de marzo del año 2020. Y ahí empieza la primera relación con que la pediatría, los pediatras, los sanitarios se relacionan con el Día del Amor y la Amistad. El primer galeno que tuvo a su cargo la asistencia del primer paciente pediátrico, que fue un paciente importado, o sea, una infección importada, en este minuto cumple misión en la hermano pueblo de Haití y es un galeno que ha tenido un desempeño importante inclusive cuando el terremoto de Haití o sea que pensaba cómo vamos a, a entrelazar toda la acción que ha hecho la pediatría es que la pediatría en el enfrentamiento a esta pandemia ha sido continuidad no solo continuidad de palabras sino continuidad de, de acción yo pienso que, que el enfrentamiento ha tenido tres momentos en el año 2020 Todavía la, la pandemia no tenía su cara más, más gris en cuanto a la población pediátrica. Cerramos el año con 1.300 y tantos casos y el 2021 realmente dio un vuelco, dio un vuelco al impacto en la población infantil. Tristemente los casos eh, se incrementaban, tristemente se golpeaba la población en todo su diapasón de edades del nacido hasta los 18 años y recordemos los meses de julio, agosto y septiembre en los cuales las cifras rondaban los más de 1.500, 2.000 casos, llegamos a tener más de 5.000 casos activos, llegamos a tener un número importante de niños menores de un año enfermos, inclusive llegamos a tener más de 500 niños en las unidades de cuidados internos. Y esas cifras eh, hay que aprenderlas a leer, ¿no? Y traducen mucho sentimiento y traducen mucha tristeza y por eso es que reitero el placer de los niños, las niñas y la familia cubana hacia la ciencia que abrazó la asistencia médica con las políticas de salud de nuestro país y realmente... Lo, la, el resultado se, se, se empezó a ver en cuanto se empezó la inmunización, que optimizó lógicamente todos los cuidados de la salud y la asistencia de, de la familia. Para nosotros tiene eh, un valor importantísimo haber vivido la pandemia. Vamos a aclarar que hubiésemos preferido no vivirla, no pero hemos aprendido eh, muchísimo a cómo es importante adelantarnos en los tiempos. Yo estoy convencida, Ailín, que la pandemia le ha enseñado a la salud, le ha enseñado a los sanitarios, a los pediatras, a ser mucho mejores profesionales. Yo pienso que optimizó el lado humano de la pediatría, que es incalculable, porque si uno de los valores se conservan en la humanidad, sin duda son los niños. Y eso para nosotros pues ha sido eh, importante. En el 2022, el panorama ha cambiado, igualmente reiteramos ¿no? el regalo que hemos tenido con, con la vacuna porque los niños en este año están en las escuelas, o sea, estamos enfrentando el día, el amor y la amistad en la comunidad, en la comunidad, no en el internamiento y eso es algo eh, fundamental. Dice nuestra editora, que ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, la COVID es una cifra hasta que te toca. Exacto. Cuando te toca la COVID con un ser querido y cuando es un niño o una niña, imagínense hasta dónde llega, eh, digamos, el, el sufrimiento, el dolor. Quiero saber solamente, antes de que apareciera la vacunación pediátrica, cuál era el sentimiento de Lisette respecto a eso. Lo veía como eh, una desgracia que no se pudiera vacunar a los niños con una ilusión, pero soy, sobre todo estoy pensando, el día que dijeron, ya. ¿se puede vacunar a los niños? ¿Cuál fue el sentimiento del ICE? Bueno, uno a lo largo de su vida, tanto personal como profesional, guarda días eh, muy profundos, guarda hechos que realmente le marcan la vida. Y yo le puedo asegurar que cuando ya se dio la luz verde, o sea que las vacunas, los candidatos cumplieron los requisitos establecidos y pasaron a ser vacunas, inclusive desde que empezaron en su etapa del ensayo clínico, yo pienso que es como si nosotros hubiésemos revivido. ¿no? Uno de los, de los momentos importantes en la vida, en lo personal, pero además yo represento a un, a un gremio, a un gremio pediátrico. Y me atrevo a decir que de, ha sido uno de los días más importantes de nuestra vida, porque realmente eh, nosotros podemos, cuando pasen los años, nos vamos a dar cuenta y decir, es que vivimos una verdadera pandemia, vivimos un verdadero siniestro en, en, en la salud, no solo desde el punto de vista biológico, sino que lo que implicó para el mundo, y llegamos a estar que uno se sentaba en la noche y decíamos, ¿qué más podemos hacer? porque realmente los números crecían, crecían y aunque la disciplina nosotros la recabamos y nunca nos cansamos de decir lo importante que era la familia, desde el punto de vista de la sanidad sabíamos que, que esa deuda nosotros realmente la teníamos con la población infantil. Cuando se aprobaron las vacunas y se empezaron a inmunizar los niños, yo estoy convencida que la pediatría, Realmente en el buen cubano, pues realmente tuvo una explosión de alegría, de satisfacción, de fe y realmente vio la luz en el túnel. Bueno, entre los episodios tremendos de estos días, eh, por ahí ya Cuba Debate y también la Mesa Redonda dieron cuenta de este acontecimiento. La pequeña Annalito Orna Marrero, que en Villa Clara eh, fue objeto de, una, de otro hito, un hito de la medicina cubana. La primera vez que se hacía una operación de esa complejidad, intervención en el mediastino, estoy hablando de lo que leo, porque no tengo incluso idea exacta de cuál es la trascendencia de ellos. Vamos a ver el reportaje que nos envía Javier Sifonte desde Villa Clara. Por 20 años, los ojos y las manos de la doctora Liset Ley Vega han dado esperanzas a miles de familias en Cuba. Jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil José Luis Miranda de Villa Clara. Ella es una de las especialistas que se encarga del diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. El corazoncito fetal mide alrededor de 2 centímetros, es bien pequeño. Siempre es difícil para el médico, para el familiar también, para el genetista que comparte nuestra consulta, para el radiólogo que también hace una valoración integral del feto, porque estamos ofreciendo es decir, detalles de un asesoramiento cardiogenético. ¿Qué pronóstico tiene ese efecto con la cardiopatía? ¿Qué posibilidades hay de opciones terapéuticas después de nacido el nené, ¿Cómo se acondicionan los servicios de neonatología para recibir a ese niño y tratar de ofrecerle cuidados intensivos neonatales? Porque es un niño que porta un defecto congénito cardiovascular. Cuando la COVID-19 llegó a Cuba, trajo también retos importantes para la salud infantil. Pocas semanas después del primer caso, en Villa Clara inició un programa de rehabilitación para niños convalecientes de la enfermedad que ya ha atendido a más de 250 pacientes. Es un estudio eh, pionero en Cuba, después se ha extendido a otras provincias, hermanas, y le hemos ofrecido nuestra experiencia, los aspectos a considerar, sobre todo en estudios desde el punto de vista cardiovascular. También en nuestra provincia se incorporaron otras especialidades muy valiosas a la valoración de estos niños desde el punto de vista respiratorio, neurológico. Los niños son, eh, es decir, nuestra razón de ser, son nuestro tesoro más pre preciado y entonces los pediatras hacemos un trabajo en forma general, pienso que en Cuba se es muy sensible muy dedicado a esta profesión, la pediatría es una especialidad muy bonita y cuando afecta el corazón es decir mucho más sensible porque tenemos un niño que es la principal razón de ser, tenemos una familia también, una familia que ayudar, que apoyar, que darle nuestros mejores cuidados y atenciones y tenemos también un medio social, un niño insertado en la escuela, en su rehabilitación de su enfermedad cardiovascular aunque ya pasó mucho tiempo desde la primera vez, la doctora Lisette confiesa que siempre es difícil lidiar con casos graves. Sin embargo, ella sabe que la medicina lleva también mucho amor. Y no solo es la ciencia, los conocimientos que el médico le puede ofrecer a esos niños, sino la parte afectiva. Pensar que cualquiera de esos niños puede ser nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro ahijado. Lisette no puede recordar tantas vidas salvadas a fuerza de ciencia, perseverancia y pasión. Pero algo sí puede contar. Hay victorias tan fuertes como los latidos de los corazones que ella ayuda a sanar. Desde Villa Clara, Junior Sifonte, especial para la mesa redonda. El fruto del amor, la niñez y los que saben querer, como decíamos en nuestra mesa redonda, y voy con el doctor Vicente Vélez, identificado también por la manera apasionada con que enfrenta su tarea de creación de las vacunas cubanas. Si Cuba fue la primera en encontrar la vacunación pediátrica, el Finlay fue el primero en obtener esa formulación o el permiso de aplicarla la aplicación de emergencia yo siempre puedo estar usando palabras que no van así que le doy la palabra al doctor Vérez sí. Vérez cómo recuerda el cómo sí. empezó esta batalla a, por los yo días? voy a pedir permiso porque me segregaron y como estoy suficientemente lejos <risa> realmente eh, sí porque hablar de amor hablar de amor me parece que, que uno llega más sin sin la máscara mira es un día especial, un día especial en el cual, bueno, en primer lugar, eh, estamos llenos de amor por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros colegas de trabajo. Eh, yo, quería, yo quería empezar teniendo la tremenda oportunidad de hablar en el Día del Amor, para decir que en primer lugar, en primer lugar, hay una entrevista que le hacen a Che, donde Che dice que, una revolución si es verdadera es en primer lugar una gran obra de amor una gran obra de amor al prójimo y esa es la madre de todos los amores eh, de, de nuestro país la madre que nos ha permitido hacer toda esta expresión de amor eh, a la cual nos hemos dedicado yo quería aprovechar además esta oportunidad para explicarte quizás. a, a mí me preguntan con mucha frecuencia ahora. ...cómo es posible que si en Cuba no hay movimientos antivacunas... ...que si a todos los cubanos los obligamos a vacunar... ...y, y hay cosas que no entienden que para que se entiendan... Eh, ...le explicamos para que entiendan... ...cómo es posible que en Cuba ocurra eh, la vacunación... ...las campañas de vacunación, la pediátrica con más del 96% de, de adherencia... ...más del 96% de los niños vacunados... Eh, que además es una, es una vacunación libre. O sea, eh, la vacunación, los padres, los niños, toda persona todo cubano tiene el derecho libre de vacunarse o no. O sea, eh, eh, la vacunación no es un acto obligatorio en Cuba en este momento. Pero ¿cómo es posible que haya una adherencia tan grande? Mira, eh, a mí siempre me gusta explicar esto en mi vida, quizás con algún, algún pequeño esbozo de mi vida personal, porque estas historias se viven diferentes desde la visión del padre, desde la visión que hace la vacuna. Eh, mi hija nació en 1984, en el medio del brote de meningitis B. Eh, yo siempre le digo que la meningitis B, como la vivimos los padres en aquel momento, era una enfermedad donde... Un niño podía estar sano, a la hora podía tener fiebre y a las dos horas podía estar muerto, incluso muerto en el camino al hospital. Y eso realmente aterrorizaba a los padres. O sea, nosotros vivíamos completamente aterrorizados de que nuestra hija fuera uno porque las estadísticas son estadísticas eh, o números poblacionales, pero el niño de una familia es el 100% de la familia, es todo para la familia de una familia con un niño que, que, que la salida fatal de una enfermedad es, es el final prácticamente de la felicidad de esa familia. Y realmente nosotros vivimos eh, esa experiencia como padre y el hecho de que el grupo de Conchita Campa desarrollara la vacuna contra la meningitis B, se vacunara a todos los niños y nos devolviera la tranquilidad a los padres a mí, en lo personal, fue uno de los hechos más motivacionales que hizo que, bueno, yo tenía después que busqué con mi química qué, qué hacer para hacer eso mismo, para poder vivir esa misma historia, para poder sentir la emoción de decir que le devolvimos la tranquilidad a los padres gracias al, al trabajo que hicimos. Y por lo tanto, eh, cuando uno entiende esas cosas así, uno entiende por qué hay tanta adherencia de los padres a vacunar a sus hijos en Cuba. Porque realmente hemos, hemos vivido experiencias en las cuales hemos, nos hemos enfrentado a grandes enfermedades, a, a grandes brotes de, de, de enfermedad como el de la meningitis B, eh, que yo pienso que fue quizás de las cosas que, que, que impactaron más, porque quizás lo, lo, eh, no recordamos lo que podía hacer la polio en su momento terminado, la primera campaña de vacunación contra la polio. Uh -huh, uh -huh. Eh, y yo, por ejemplo, cuando era, cuando era niño, eh, estuve ingresado a un hospital y en es, una parte de ese hospital había una sala de los niños con polio, que estaban todos conectados a un pulmón artificial. Y tenían que quedarse toda su vida con, conectados a un pulmón artificial. Y la humanidad a veces, la humanidad a veces padece de, de, de poca memoria cuando se enfrenta a estas cosas. Y realmente eh, hay muchas razones para creer en las vacunas, muchas razones para creer en las vacunas, y yo pienso que hay eh, muchas razones para los que decidimos dedicarle nuestra vida a las vacunas. A partir de esa motivación, un grupo de jóvenes decidimos eh, empezar a tratar de construir una vacuna contra el hemófilos de influenza tipo B, que era la, la, la causa que le seguía al meningococo uh -huh. B, en la meningitis y la neumonía y durante más de 15 años eh, desde la universidad en colaboración con otros centros, fundamentalmente con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en aquel entonces, desarrollamos la, la vacuna contra el hemófilo influenza tipo B. De esa vacuna se han producido más de 60 millones y uno... Yo siempre me gusta decirle a los jóvenes que participaron conmigo en aquella epopeya, ¿no? porque fue una vacuna, un, un gran reto técnico y un gran reto de todo tipo, que, que hay miles de niños que están vivos, porque eh, con esos 60 millones, al menos mil niños están vivos gracias al desarrollo de esa vacuna. Y, y realmente cuando uno puede decir eso de la ciencia que hace, el nivel de motivación que le genera es mucho. Y, y, y realmente es, es por amor, es por amor que uno tiene la capacidad de hacer todas esas cosas. Y bueno, a partir de eso, al menos los que nos dedicamos, eh, si, si sumas las dos cosas y, y, y regresas al Finlay, al Instituto Finley de Vacunas de hoy, eh, con esos antecedentes, evidentemente, eh, con ese gran amor a, a, a, salva, a hacer con nuestra ciencia aquellos elementos que permiten conducirnos a desarrollar vacunas que salven vidas, sobre todo vidas, vidas de niños. Nosotros eh, avanzamos mucho en la vacuna contra el neumococo, fíjate la coherencia, eh, meningitis bacteriana y neumonía por meningococo B, Posteriormente, ¿quién le sigue? Hemófilos de influenza tipo B, meningitis y neumonía bacteriana. El hemófilo en aquel momento era la principal causa de sordera infantil. Sí. Y ya de eso ni nos acordamos prácticamente. Y posteriormente la vacuna de neumococo. O sea, la vacuna de neumococo eh, que avanzó mucho, que estaba casi a punto de terminarse cuando nos sorprendió la pandemia. Y que eh, de los ejemplos que te pudiera comentar es que eh, tuvimos el autorizo para hacer una intervención en los niños de unos 5 años de la provincia de Cienfuegos y el año que terminó cuando hicimos esa intervención, Cienfuegos estableció un récord de, mortal, de la mortalidad infantil más baja de toda, de toda la historia después de la revolución. Y realmente eso es una, una idea de, de, de, del poder de lo que pueden hacer las vacunas y de lo que pueden hacer va, las vacunas por... Es eh, justamente por amor a los niños. Sí, pero si me permite algo, yo lo que estoy entendiendo de esta historia es que eh, fue buscando cura a los niños, que se llevó a la vacuna a los adultos también, ¿no? No a está ver, en la base del... Sí, mira, mira eh, la vacuna Soberana 02 es una vacuna, en primer lugar, por su por su diseño, es una vacuna pediátrica es una vacuna para la cual nosotros utilizamos las plataformas de vacunas pediátricas con seguridad, con todo demostrado eh, que suponíamos que si donde más chance tenían de funcionar era justamente la población pediátrica y fue una vacuna que se desarrolla como una vacuna pediátrica lo que se desarrolla en un momento en que la necesidad fundamental es en el adulto y en el adulto mayor y por lo tanto se prueba en el adulto mayor y eh, lo que pasa es que al probarse en el adulto mayor y ver su eficacia y todo, toda la, la experiencia de seguridad que tenían las vacunas que tienen las vacunas conjugadas justamente de ser utilizadas en el día pedi pediátrica, nosotros pudimos avanzar más rápidamente. Pudimos avanzar más rápidamente en los ensayos clínicos que confirmaran la seguridad y demostraron la, la, la inducción de una respuesta inmune potente en el niño, que fue lo que nos eh, permitió... Nos abrió el camino para eh, ese hito que, fue, que ocurrió el 4 de septiembre. Yo recuerdo que el 4 de septiembre recibimos el autorizo de uso de emergencia eh, para, en este caso, la combinación de la vacuna Soberana 02 para ser utilizada en niños de 2 a 18 años. Y el 5 de septiembre iniciamos la campaña de vacunación masiva nacional en la provincia de Cienfuegos, justamente por, por, por el 5 de septiembre. O sea, eso fue... Un tremendo hito. En ese momento, o sea, 5 de septiembre, ya se había empezado a vacunar adolescentes con, la vacuna, con, con alguna de las vacunas que habían sido aprobadas en el mundo. Lo que, sí no tuvo, lo que sí no tuvo comparación es que, como esas vacunas habían diseñado para adultos y había serios cuestionamientos con respecto a su seguridad, solamente habían tenido autorizo para ser utilizados hasta 12 años, no por debajo. Sin embargo, nuestra vacuna, por toda la, la evidencia de seguridad que tenía y todo lo que demostró en el ensayo clínico, se le dio un autorizo para ser utilizada hasta los dos años, o sea, seguir bajando hasta los dos años. Y por lo tanto, tres días después, ya después de haber iniciado la campaña el día 5 de septiembre, el día 8 de septiembre, en la propia provincia de Cienfuego, nosotros iniciamos la campaña masiva de vacunación de población por debajo de 10 años, o sea, entre 2 y 10 años. O sea, que estuvo el primer grupo de niños, fue muy emocionante, realmente fue muy emocionante. usted allí? Sí, estábamos. Estábamos allí, estábamos ahí los investigadores eh, principales del ensayo. Eh, fue muy emocionante ver a los primeros niños fuera del ensayo clínico, clínico ya como una campaña masiva de vacunación ser vacunado y confirmar que la vacuna era muy segura que no tuvo prácticamente efectos adversos eh, la campaña de vacunación eh, cubana yo después te hablaré ya de, de Omicron y del significado que tuvo eso pero ya para cerrar hablando de esa campaña nosotros en el caso de la vacuna soberana 0 en su combinación con Soberana Plus, nosotros eh, eh, logramos vacunar 1, un poco más, entre 1,6 y 1,7 millones de niños cubanos. Eh, estamos hablando de más de 3 millones de dosis aplicadas, porque son dos dosis de Soberana 0,2. Posteriormente se le aplicó una tercera dosis de Soberana Blue, o sea, más de 5 millones de dosis. Y de esos 5 millones de dosis, los efectos adversos no sobrepasan los 350. Los, todos los efectos adversos reportados de toda esa campaña Y no son efectos adversos significativos, efectos hasta donde Efectos adversos sé. ligeros, efectos adversos ligeros, en algunos casos no asociados a la vacunación, sobre todo locales, o sea, efectos adversos sobre todo locales. Y estamos hablando de que eso ningún otro país del mundo lo pudo exhibir. Y ningún fallecido. Eh, ¿Por la vacunación? Por supuesto que no. Por supuesto que ningún fallecido, ninguna, ningún efecto adverso eh, que atentara contra la vida eh, de esos niños. Adicionalmente, se ha hablado quizás un poco menos, adicionalmente los ciento y tantos miles de niños eh, convalecientes también se obtuvo el autorizo de su emergencia la vacuna Soberana Plus para ser usada como dosis única de refuerzo y también esos niños recibieron su dosis de refuerzo. Quiere decir que eso nos subió a cerca de 1,8 millones, un poco más de 1,8 millones de niños vacunados, de niños vacunados eh, eh, que realmente, eh, cuya vacunación terminó en la primera quincena de noviembre, Iniciamos nuestro curso escolar con todos nuestros niños vacunados. Eh, o sea, la fiesta de inicio de nuestro curso escolar fue con todos los niños vacunados, lo cual realmente, eh, si me pregunta de las cosas más emocionantes que hemos vivido, que hemos vivido en todo esto, es primero, haber logrado llegar a los niños y segundo, haber logrado eh, poder abrir las escuelas con esa tremenda importancia que tiene. Se habla mucho en el mundo de la escuela virtual de que el niño puede estudiar virtualmente con las computadoras, puede todas esas cosas. Lo que pasa que el niño en la época de la formación del niño, el niño como ser social para el niño como ser social es muy importante la escuela presencial. De lo contrario ese niño se puede convertir en un monstruo. De lo contrario ese niño se puede convertir en un monstruo después eh, que tenga entonces eh, eh, un individualismo eh, exorbitante. Entonces realmente eh, de lo que ocurrió después con Omicron quizás podemos Vamos hablar a hablar un poquito más adelante. Así lo vio el doctor Vérez, así lo sintió el doctor Vérez que con la emoción en los ojos también nos ha contado esta tarde recordando lo que significa la llegada de la vacunación pediátrica contra la COVID-19 pero cómo lo vieron los padres y los niños que se beneficiaron con ello esa adherencia tan alta como él decía, que todo el mundo quiere vacunarse o que la mayoría la gran mayoría de la población cubana sin ninguna obligación acude rápidamente a la vacuna porque tiene confianza en ella, de eso nos habla este reporte de Gisela García River. ¿Te dolió? No. No, claro, con una buena patita que te puedan mejorar. Me puso una cosita que ya para escuchar los latidos del corazón. Quiero ayudar a otras niñas que se puedan vacunar y vacunarme yo también para que el coronavirus no, no, no pueda enfermarnos. ¿Cómo se prepararon en la casa? ¿Qué te dijo mamá? ...de que el pinchazo duele menos que la extracción de sangre... ...a mí no me da miedo nada... ...es una buena opción para que el niño se inmunice... No, no, no. ...además estamos contribuyendo con que después más niños... ...puedan formar parte de, de la vacuna... ...y puedan estar inmunizados... ...siempre estamos atrás de él ...de que se cuide, que use su naso buco, que se lave las manos... ...y lo hemos dado súper bien... ...aparte estamos súper contentos y súper aliviados... Que hoy los pongo en sus manos porque es ponerle a mi hijo, y decirle en las manos de unas personas que saben lo que han hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho humanismo y sobre todo pensando en los niños que es lo más grande que tenemos en este mundo. Siempre le digo la verdad, yo nunca le engaño y le expliqué que hay que sacarle sangre, claro es pequeña yo le digo que el bichito es para que el bichito se vaya, para que todos los niños vuelvan a jugar juntos. Y bueno, esto es parte solamente de ese impacto. Voy con la doctora Verena y la estrategia hacia los niños que también permitió que ustedes en otra edad, un poquito más alta, lograran eh, también llevar la vacuna, la vacunación en determinado momento. Quisiera que nos contara sobre eso y el impacto en el 6GB y en los creadores de Agdala y en los creadores de, de otras vacunas también. Sí, Aileen. Aileen, eh, buenas noches. Eh, nos complace mucho estar aquí también, junto con mis colegas, bueno, de hace tanto tiempo, en caso de Vicente, ICE hace menos, pero que también eh, respetamos mucho por su dedicación y amor por los niños. Eh, nosotros realmente estamos, eh, nos sentimos la responsabilidad de estar en un día tan tan importante como hoy, ¿no? que es el Día del Amor y la Amistad, estar representando a tantas personas que durante mucho tiempo han trabajado con mucho amor y por amor a los demás y en especial a los niños. Yo antes de empezar a hablar del tema de las vacunas, no quería dejar de mencionar, porque viendo el reportaje me vino a la mente, que en nuestra institución... Además del tema de las vacunas pediátricas, también durante la COVID hemos estado enfrascados en la obtención y producción de otros medicamentos, en este caso, que se utilizan también en la población pediátrica y que la doctora Lice tiene amplia experiencia de uso, como son los antivirales, como es el interferón, los heberones y también el nasalferón. Y en los niños aquellos que desgraciadamente llegan a condiciones más delicadas de salud, en condiciones ya de terapia y demás, que ha tenido un amplio uso en adultos, pero también ha tenido experiencia en niños. En la primera lámina eh, yo pongo cómo cerró el año 2021, casi hasta inicios de este año, en relación con Abdala. En esa lámina eh, están puestos datos de uso de uso masivo de la vacuna en nuestro país y en otros lugares en población adulta. La población adulta va a decir, bueno, estamos hablando de vacunas pediátricas, pero quería eh, hacer, el, eh, digamos, la relación con el hecho de que también... El hecho de la vacunación masiva primero en adultos en nuestro país eh, hizo que en el momento en que empezó la vacunación pediátrica existía un nivel, digamos, de circulación del virus y demás que era diferente a cuando empezó la vacunación adulta y es una pequeña contribución, yo diría importante, indirecta, para cómo se llegó el momento en que se empezaron a vacunar los Claramente, niños, que claro. indiscutiblemente fue el colofón de la estrategia cubana con el uso masivo de la vacuna soberana mayoritariamente en el país para eh, lograr el control de la enfermedad en el país. Nosotros eh, obtuvimos también el autorizo de uso de emergencia pediátrico luego de todos las, eh, las, los aspectos de rigor que son necesarios presentar a la autoridad regulatoria lo que esto ocurrió en el mes de eh, octubre. O sea, precisamente otra de las fortalezas de nuestro país es el poder de tener más de una vacuna y de esta forma primero estuvo la vacuna soberana y se pudo empezar en los programas de vacunación. No obstante, en el caso de la vacuna Agdala ya desde el mes de septiembre se habían trazado estrategias del Ministerio de Salud Pública de Cuba para poder empezar con los niños de más edad de grados terminales que fueron los que primeros empezaron la escuela. Y más de mil dosis en esta población se utilizó con la vacuna Abdala. Y también menciono el tema de las vacunas de embarazadas porque también hay de cierta forma, y después lo voy a mencionar al final, estamos teniendo una incidencia sobre población Pediátrica. De este modo, en la siguiente lámina, eh, se resumen las cantidades eh, de vacunas que hasta enero habíamos aplicado. En el caso de población pediátrica, bueno, ya decíamos que en Cuba es fundamentalmente los niños de grados terminales eh, los que se recibieron esta vacuna, pero tuvimos, digamos, también el disfrute de que un país hermano como Nicaragua también eh, llegara a aplicar una gran cantidad, más de 3,7 millones de dosis en población pediátrica, y es una forma también de cómo las de cómo la el desarrollo de las vacunas de nuestro país no solamente se aplican en nuestro país sino también fuera. En la siguiente lámina yo voy a ir eh, rápido porque de esto se ha hablado aunque no se ha entrado en detalles. Nosotros para cumplir evidentemente las eh, solicitudes de uso de emergencia desarrollamos dos estudios clínicos en pediatría que fueron el estudio Ismael y yo primero en Camagüey que fue la base fundamental para la vacuna para el autorizo de uso de emergencia pediátrico y después un estudio que le llamamos Meñique, que se realizó aquí en La Habana. En total, entre los dos estudios, nosotros en ensayos clínicos pediátricos hemos incluido 1.295 niños de los cuales 791, los más pequeños, entre 3 y 11 años, y 504 entre 12 y 18 años, que nos permite tener una población muy caracterizada en términos de seguridad y en términos de evaluación de la respuesta inmune. En términos de la seguridad, bueno, como mismo decía el doctor Vicente, las vacunas estas han, han demostrado una seguridad donde fundamentalmente son eventos de carácter local, Ligeros y transitorios sin mayores, eh, digamos, consecuencias ni repercusión para. Eh, los niños. De modo eh, general, en cuanto a la inmunogenicidad, yo quería compartir rápidamente unas láminas, porque una de las cosas que nos pusimos, nos tratamos de evaluar desde el primer estudio es comparar cómo se comportaba la respuesta inmune en los niños vacunados en relación con los adultos más jóvenes que habíamos evaluado previamente, en este caso de 19 a 29 años de edad. Y ahí esos cuadros expresan en el panel de la izquierda títulos de anticuerpos, en el panel de la derecha hecha la actividad funcional de anticuerpos inhibiendo la unión al receptor. como se ve en las eh, la, el rosado y el amarillo representan los títulos en el caso de los niños, el rosado 12 a 18 y el amarillo en los niños de 3 a 11. Y en ambos casos se obtienen respuestas inmunes incluso que son superiores a las de los adultos. Las de los adultos son satisfactorios, pero todas las evaluaciones que hemos hecho, los niños tienen una mejor respuesta en estos grupos de edad. La siguiente. Lo mismo sucede, y esto lo hicimos más recientemente, que buscamos qué era lo que ocurría en los niños más chiquiticos en comparación con los adultos. Aquí en gris en las láminas en ambas, en las tres, en los tres, en las tres láminas se muestran los datos de los adultos y en amarillito los datos de los niños de 3 a 5 años. Miren, los niños de 3 a 5 años tienen significativamente títulos de anticuerpos superiores a los adultos tienen porcentajes de inhibición significativamente superiores a los adultos y en los anticuerpos neutralizantes, que generalmente son tamaños muestrales menores, son iguales. Esto quiere decir que incluso a medida que nos movemos a etapas inferiores de edades, yeah. uh -huh. la respuesta sigue siendo muy satisfactoria. La siguiente. Y eso mismo ocurre. En el estudio Meñique, que es otro estudio, en 700 niños, como les decía, donde aquí comparamos los niños de 12 a 18 y los niños de 3 a 11, que son los que están en verde. Y nuevamente, los niños, incluso dentro de la edad pediátrica, los niños más pequeños tienen una respuesta de anticuerpos, una respuesta de inhibición superior a los más grandes. Entonces, en la siguiente, también mostramos eh, en el caso de eh, Meñique, los eh, anticuerpos y la inhibición nuevamente se observa en este caso que los niños, aquí dividimos la población pediátrica en tres grupos, 12 a 18 en rosado, en azul de 6 a 11 y en amarillo de 3 a 5. Y nuevamente incluso dentro de la población pediátrica, dentro de los menores, los más chiquiticos tienen una respuesta que es incluso superior en todas las variables de inmunogenicidad que hemos medido, lo cual nos da elementos también para la estrategia que estamos proponiendo de seguir bajando en relación a las edades. ¿Hay esperanzas para los menores de dos años? Ahí pensamos que sí, que hay, que hay evidencias y hay esperanzas para los menores de, de dos años. Y lo mismo ocurre en esta lámina en relación con los anticuerpos neutralizantes, en esos tres grupos de edad, donde también se demuestra una respuesta. Entonces, en la, teniendo en cuenta estas condiciones, y resultados, bueno, que han sido eh, entregados a la autoridad y demás, nosotros como Vacunas DALA hemos eh, trazado una estrategia de qué, qué pudiéramos o qué queremos proponer en los niños menores de dos años. Y en ese sentido, bueno, hemos trabajado en la solicitud de la autorización de uso de emergencia para que se extienda a partir de los un año de edad. Nosotros también tenemos un autorizo a partir de dos años. Y estamos proponiendo que se amplíe, baja un poco la edad y sea a partir de un año. En los menores de un año, en este caso, estamos proponiendo otra estrategia que es realizar ensayos clínicos, porque ya estamos hablando de lactantes y en este caso habría un desarrollo de evaluación clínica, como lo hemos hecho para otras vacunas pediátricas que hemos desarrollado. Y en el caso de los más chiquiticos, los más cercanos al nacimiento, la estrategia no estamos proponiendo ningún ensayo clínico, pero sí es, tenemos un ensayo eh, que estamos desarrollando en cuatro instituciones de La Habana, en los cuales nosotros estamos viendo qué es lo que pasó con esas embarazadas que recibieron la vacunación en el, en el embarazo, qué pasó con con ellas como embarazadas, pero ¿qué pasó con sus niños cuando nacieron? Y ese estudio en este momento tenemos más de 30, 317 niños incluidos, niños y madres, donde además de la seguridad estamos evaluando la respuesta inmune, porque es bien conocido que la madre transfiere anticuerpos a través de la placenta a, a su bebé y de esta forma vamos a evaluar qué es lo que sucede y cuánto dura esa inmunidad que está transferida por las madres vacunadas por Aldala, a sus bebés. O sea, es un estudio muy interesante que también complementa la estrategia. Es decir, ya está solicitado al CECMEC la evaluación, la aprobación de la intervención de emergencia en menores de un año. En mayores años. de un año, sí, a partir de un Entre año. Entre uno y dos años. Entre uno y dos años, sí. Y los otros, bueno, pasan por el desarrollo de ensayos clínicos y por ensayos que estamos realizando, aprobados ya, que están en curso. Entonces, nosotros pensamos que a es una vacuna que eh, se inserta, puede insertarse en las estrategias del programa ampliado de inmunización. Nos basamos por una parte en la experiencia del CIGB, que igual que el Instituto Finla es, un, es una institución que si bien se conoce también por otros productos, nosotros de hace 30 años trabajamos en el desarrollo de vacunas pediátricas. Vacunas pediátricas y vacunas para adultos, por supuesto. Indiscutiblemente la decana de nuestras vacunas es la vacuna de hepatitis B, que este año en octubre va a cumplir los 30 años de introducida en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y es una vacuna que es la, el primer producto biotecnológico que reciben los niños, porque se van de las maternidades con su primera dosis de vacuna de hepatitis B. Ah. Y hemos trabajado junto con con el Instituto Finlay y después nos hemos mantenido produciendo esta vacuna eh, la vacuna contra hemófilos e influenza de Kimi-Hip que también ya el, el doctor Vicente estuvo hablando es esta, uno de los autores de esta por supuesto a partir de la idea y del, de toda la genialidad del desarrollo de esta vacuna, bueno, de conjunto las dos instituciones, dada la experiencia del CGB en producción de vacunas, bueno, se desarrolló y es una de las vacunas que nosotros producimos. Y, y sin duda, bueno, la última el último desarrollo pediátrico que se aplica en el país desde los 2, a los 2, 4, seis meses y después a los 18, es la vacuna pentavalente que protege contra cinco enfermedades incluye hepatitis, incluye hemófilos y DPT. O sea, son vacunas que llevamos vacunando. Eh, teniendo en cuenta todos estos elementos, nosotros consideramos que podemos proponer todas estas inserciones en el programa de inmunización precisamente por esta plataforma tecnológica de producción de la vacuna DALA, que es la misma de hepatitis B. Es una vacuna eh, yo voy al, al profesor Vicente y realmente nosotros no es que diseñáramos una vacuna pediátrica en el caso de COVID. En el caso de Abdala nosotros usamos un diseño igual al de hepatitis B que ha demostrado ser útil para lactantes para adolescentes, para adultos, o sea, para todas las edades, con una misma eh, plataforma tecnológica. Esta vacuna tiene una composición simple de forma similar a la de hepatitis B y consideramos que por su diseño tiene una fácil inserción en los programas vigentes de eh, vacunación. Ha demostrado además, y tenemos todo ese expediente del cual yo hablaba, que es una vacuna segura e inmunogénica, y que en el caso de adultos hay experiencia de uso en el país que también ayuda porque consideramos que debe mantenerse un esquema de vacunación con tres dosis, que es el esquema similar a otras vacunas pediátricas y en la experiencia de nosotros con la vacuna de hepatitis B, que consideramos que es suficiente para producir altos títulos de, de anticuerpos y con, eh, con condiciones de seguridad mantenida De esta forma, nosotros consideramos y este es un concepto que nos hemos apropiado de los pediatras, oyendo a la doctora Licea, la doctora Berta Lidia, que nosotros tenemos eh, enfocada la vacuna DALA como una vacuna que se puede insertar dentro de la estrategia de los primeros mil días de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto los pediatras lo explican, por supuesto, mejor que yo. Los primeros mil días de vida se consideran que son los más importantes en la vida de una persona, que van desde la concepción hasta el nacimiento primero, después el primer año de vida, que son 365 días, más 365 días del de segundo año de vida. Esos son los mil días, 270 de embarazo, 365 primer año y 365 del segundo año. Y en esa edad nosotros eh, nos sentimos, digamos, eh, cómodos de hacer propuestas dado la experiencia que tenemos en lactantes y en niños entre uno y dos años en todas nuestras vacunas. Y de esta forma, la estrategia combinada de vacunas embarazadas que aborda esa etapa desde la concepción hasta el nacimiento. La posibilidad de que nos autoricen ensayos clínicos en menores de un año, o sea, ya en lactante, y después la posibilidad de lograr una extensión de autorizo uso de emergencia a niños de un año, sería una estrategia que barrería todo ese sector eh, poblacional que consideramos que es una, es una población muy importante y que en este momento es el único que no estaría cubierto por la vacunación y los mismos datos, bueno, que nos ha compartido el Ministerio de Salud Pública, bueno, sugieren la necesidad de que pudiera instaurarse una vacunación en niños a partir de un año de edad. Bueno, solo me queda decirle felicidades en el Día del Amor a ese colectivo que, que ha salvado tantas vidas. Sí, señores, porque tiene mucho que ver con la manera en que no solo ha sobrevivido, sino que nuestros niños han empezado a hacer una vida un poquito más cercana a sus necesidades a partir de la vacunación pediátrica. Gracias, doctora. Traslade de verdad la felicitación al CIGB. En abril de 2020, el Hospital Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón dejó de ser un hospital municipal para atender a los niños sospechosos y confirmados con la COVID-19 de La Habana y otras provincias, algunos con síntomas de gravedad. En los dos años de atención hemos tenido más de 14.000 niños atendidos, incluso más de 500 niños han pasado por nuestra terapia intensiva. El Hospital La Balear, como popularmente se le conoce, llegó a recibir hasta más de 50 casos en una noche. Con respecto a la COVID hemos hecho de todo. Nos enfrentamos a ese miedo, tanto por los niños, por nosotros, por nuestra familia. En la sala de gastro todavía se asisten niños COVID. Una vez que disminuyeron los casos o la morbilidad por esta entidad... Se nos permitió eh, comenzar con la consulta de post-COVID. También entramos en el proyecto de investigación de las vacunas. Eh, nos reconforta el saber que ninguno de los pacientes que acudieron vacunados, ya sean con vacunación incompleta o no, tuvieron formas o asintomáticas o sintomáticas leves de la enfermedad y no encontramos después en su seguimiento en la consulta de COVID ninguna secuela en estos niños que recibieron vacunación. Todas las cirugías a pacientes COVID-19 fueron asumidas en la Balear. En el alza de la pandemia fue reorganizado en menos de 24 horas el Hospital Infantil de la Habana Ángel Arturo Avallí para asumir la asistencia a los pacientes menores de 28 días de nacidos. Manejamos un total de 318 ingresos, fue un volumen importante. A diario prácticamente eran de 6 a 7 ingresos durante el día. Bajo peso tuvimos un total de 28 pacientes y con el antecedente de ser prematuro tuvimos 36 pacientes. La gran mayoría de la forma de presentarse era la bronconormonía, pero niños con una evolución que felizmente fue una evolución favorable. Fue un manejo en colectivo apoyado con la Dirección Provincial de Salud y del Ministerio de Salud Pública. La pandemia abrió nuevos caminos a la neonatología cubana. Y comprobamos a través del diario, del trabajo diario, de la importancia de la lactancia materna, incluso con la disminución del la estadía hospitalaria, de la disminución de las complicaciones, de la disminución del periodo donde el paciente era positivo a la COVID. La COVID-19 sigue siendo un tema de cabecera para los pediatras cubanos. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lice muy brevemente en los finales. post vacuna, los niños y las niñas. Eh, las noticias empezaron a ser buenas, hoy son muy buenas, pero hay que mantener determinado Exacto. rigor. Una valoración del momento que se vive. Eh, yo, yo recuerdo como un impacto tristísimo en Cuba cuando se dio la primera noticia de un niño fallecido y cuando se dieron varias noticias en ese sentido, ya no. Realmente, o sea, el impacto de la, de la campaña de vacunación, nosotros pudiéramos resumirlo con todo lo que han explicado lo, los científicos en un término, que es decir gracias. Real, realmente en el término de gracias eh, va implícito to, todo lo que la ciencia ha, ha logrado y ha impactado en reducir los números, que como decía el doctor Vicente, el número puede ser muy frío si uno no lo lleva a su hogar. Cuando uno lo lleva a su hogar, realmente es cuando logra eh, interpretar lo que traduce. Para la pediatría, la campaña de vacunación, con todas las, las perspectivas que tiene, ha sido como una segunda campaña de alfabetización, que realmente nos enseñó a erradicar, a minimizar la vulnerabilidad de los niños ante esta infección. Redujo el número de casos, Llevó a la mínima expresión. Nosotros desde el último trimestre del año no tenemos fallecidos por COVID, que eso es una cifra realmente eh, importante. Y una campaña que en los niños se han sentido soberanos, que se han sentido martianos y se han sentido protegidos en un país donde o, lógicamente tienen toda la garantía. Y cuando el doctor hablaba de la importancia de la herencia, usted hacía alusión a una palabra y es la confianza. La confianza que tiene la familia cubana en sus niños, en sus niñas y en sus adolescentes, que es el bien más preciado que tiene una sociedad y que tiene una familia en con los ojos cerrados realmente ir a vacunarse los que tienen conciencia de sus actos inclusive los niños más pequeños que corren por una penicilina, han puesto su hombro con muchísima dignidad y con muchísima alegría. O sea que, que en el Día del Amor darle gracias a la familia de todos, porque todos han sido importantes en esta tarea y en la voz de los niños, que es lo que me corresponde, darle gracias a ambas instituciones, darle gracias al país realmente, porque los niños en estos momentos son mucho más felices en el Día del Amor y la Amistad. Nada no más importante que un niño es una frase que para siempre quedará como parte de lo que... Eh, es la política de la Revolución Cubana. Voy a los finales con el doctor Vélez. Me encanta que él me haga los finales aquí en la mesa porque sí. suele subir las emociones. Sí. Y con Omicron, doctor. Sí, sí, eh, tengo dos diapositivas. Yo <risa> sé que, yo sé que cuesta trabajo con el tiempo siempre al final, pero si me las pudieran poner las dos diapositivas que tienen un mensaje importante. Uh -huh. Miren, ahí se pueden ver un número de curvas. La curva de esa es la incidencia semanal. ...de la COVID, desde la semana 50, donde empezó la ola de Omicron, hasta, la, eh, hasta hace dos días, hasta la primera semana de febrero. Miren la curva incidencia general, miren la curva de Cuba, es la que está abajo, arriba tenemos las curvas de Israel, Estados Unidos, Italia y Francia. Que son países altamente vacunados. Sí, 10 veces la incidencia es 10 veces superior, la incidencia general es 10 veces superior a la incidencia en cuba en la ola de omicron si uno compara la incidencia en cuba de la ola de omicron nos vamos a encontrar que la incidencia es la décima parte de la ola de delta o sea durante la ola de delta tuvimos 10 veces más casos que los que estamos viendo en la ola de omicron fíjense qué coincidencia 10 veces menos que los que están enfrentando la ola de omicron 10 veces menos que nuestra propia ola de delta o sea que hay prácticamente un 90% de, de reducción Miren, aquí se puede ver en la segunda diapositiva eh, el tamaño de la ola de delta en rojo en rojo está la proporción de población pediátrica en cada una de las dos olas no hay prácticamente diferencia entre la proporción de población pediátrica es alrededor de 16% en la ola de Delta y 16% de la ola de Omicron. Eso no es lo que ha pasado en el mundo. O sea, en el mundo la ola de Omicron ha incrementado la proporción de enfermedad en la población pediátrica. Sí. Y uno se pudiera preguntar, y bueno, ¿y por qué? Esos países que seleccionamos... Es parte de un estudio que estamos haciendo. Esos países que seleccionamos tienen prácticamente la misma cobertura de vacunación en adultos que Cuba. Sin embargo, tienen una co cobertura muy pequeña de vacunación en población pediátrica. ¿Qué es, ¿Cuál es el factor principal que está haciendo la diferencia? La vacunación masiva pediátrica. Porque la vacunación masiva pediátrica se estima, no, solamente, no porque lo digamos nosotros, se estima, y se han hecho estimaciones en el caso de la COVID, eh, por varios grupos de científicos eh, de prestigio internacional, han hecho estimaciones que la vacunación pediátrica podía impactar entre un 60 y un 75% en reducir la incidencia general. Y es posible que eso sea lo que estemos viendo. Entonces, eso es parte de lo que pensamos que es también eh, el, regalo, el regalo final, o sea, es, eh, eh, nos adelantamos, vacunamos a la población pediátrica porque necesitábamos tener la seguridad de la escuela. Pero no nos imaginábamos que íbamos a ser el único país del mundo que iba a enfrentar la ola de Omicron con toda su población pediátrica vacunada. Y que íbamos a poder ver realmente el impacto que tenía la vacunación pediátrica en el tamaño de la incidencia de toda la enfermedad. Y eso yo pienso que es una demostración muy importante de en qué medida vacunar a la población pediátrica no es solamente un problema de proteger a los niños, es también un problema de proteger a la sociedad de manera general. Bueno, gracias. que voy a decir más? Yo digo la misma palabra que le hice. no me cabe otra, pero sí digo amor con amor se paga, eh, decía José Martí, y ahí están los niños como ella decía también, como Lissé recordaba, los más disciplinados a la hora de usar el naso buco, los que más llevaron a su casa las orientaciones que daban los médicos, que daba el propio doctor Durán, y los que más al tanto han estado y más han apoyado y puesto su hombro a la hora de la vacunación con tremendo entusiasmo. A la cabeza, Chamaquili y sus compañeritos, con estas imágenes estamos despidiendo nuestra mesa redonda en el Día del Amor y la Amistad. Felicidades, Cuba. Gracias especialmente para los que pusieron el corazón, el talento y el esfuerzo para que esto fuera posible en un país donde nada hay más importante que un niño. Muy buenas tardes. ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo patazo. Y el corona se I'm calling. Detective Carlin? Cuba Visión,